Déjame ver que yo puedo. Entonces le decía yo a ustedes, déjamelo ahí. Entonces le decía a ustedes que esto es lo que tiene que hacer Luis Sabinader mandar su mensajero con toda la libertad y que de justicia, que esa pendejada no es real. Lo mandaron a buscar y este tipo tuvo que entrar por la puerta de atrás. Temisto de Clemente. Usó el ascensor privado que utilizan los jueces para no verse con la prensa. Eso es lo que tiene que hacer Luis para calmar a esta gente. Porque esta gente, estos corruptos del PLD están haciendo cosas como que el que hace pipí no lo siente. Como el que va al baño y no lo siente. Como que ellos son los inmaculados. Los que duraron 20 años sin hacer nada, eso es lo que tiene que hacer Luis Sabinader, le sirve para tres cosas, primero el pueblo comienza a creer en lo que la gente votó, segundo calma a esta gente y lo, y, y lo tranquiliza, porque esta gente se está manejando como que ellos fueron lo máximo, y si tienen que jalar la gente de la fuerza de la, la fuerza del pueblo de Leonel, jálenlo que tengan que subir por atrás por el ascensor, que le dé vergüenza. De lo contrario, Luis Sabinader no dura dos años si no se traga a esta gente. Por lo menos hoy fue llamado temisto que le pero no me gusta por lo que lo llamaron. Lo llamaron por una situación de que él puso, el PLD, no él, puso obstáculos para que la Cámara de Cuentas pueda investigar en qué se gastó el dinero que le entregó la Junta Central Electoral del 2012 al 2016. Una acusación hasta benigna para este corrupto que sí está en el expediente de Odebrecht. Recuérdense que este fue el que dijo, este fue el que dijo que sí, que él había recibido dinero, pero que se lo había entregado al partido, que había recibido dinero de Odebrecht. Entonces, esto es lo que Luis tiene que hablar, hacer, motivar por abajo, mandar mensajeros para que la justicia tranquilice a estos corruptos porque mientras el pueblo vea en las calles a estos peledeístas con el pecho parado, Luis pierde fuerza. Porque si dejan que esta gente agrupen a la oposición a Luis, se le va a ser difícil durar cuatro años. Pero tiene que ser así, sometiéndolo, llevándolo, molestándolo. De lo contrario, se van a comer a Luis Abinader. Esa es la idea mía, que alguna vez se me acusan que yo soy de este, que soy de otro. No, si Luis Abinader no aprieta a los corruptos del PLD, va a permitir que hagan un ejército. En dos años, Luis va a tener problemas. ¿Qué fue lo que pasó en Venezuela? Que la CIA, Estados Unidos, permitió que los corruptos en Venezuela se agruparan y a esta altura del juego le siguen haciendo la vida imposible a, a Maduro. Aquí puede suceder lo mismo. Pero con esta llamadita que le hicieron a Temito Clementa, para que el PLD explique cómo gastó el dinero de la Junta Central Electoral, eso está correcto. Al enemigo se golpea. Dos cosas tenía Trujillo odiaba, odiaba a los enemigos, pero tenía cierta actitud hacia los amigos, estaba bien definido, no es que quiero comparar, pero si hay una frase que yo amo de la Biblia, la Biblia puede derrumbarse todas, quemarse todas, y si quedó un pedacito donde Jesucristo dice, el que no está conmigo, está contra mí, o sea, eso se llama una definición humana. Definido. Porque aquí se juega. Aquí hay gente que quieren ser. Amigo del bueno. Amigo del malo. Y amigo. Del medio malo también. Entonces en la vida. Para poder dar ejemplo. Tú tienes que estar definido. Tú tienes que estar definido. Aquí hay gente que. Que tienen programas de televisión que son amigos de los ricos pero entonces no pueden tocar a esos ricos entonces se manejan como con Dios y con el diablo y no se puede servir a dos señores, o sea que eso que está haciendo Luis Sabinader esto, esa llamadita temisto que le monta ustedes verán al PLD asumiendo otra conducta es igual que Luis tiene que llamar a su propia gente esa muchachita, la Raful, revisar cuántos familiares de Tony Raful están nombrados. Ah, tú sigues con una actitud así de querer ser independiente luego que el partido te dio ser senadora. No, usted quíteme todos esos familiares. Y esa muchachita no nombra, no consigue nombrar a nadie. ¿Sabe qué hace eso? Que la gente tiene que alinearse dentro de su partido. ¿Por qué yo no soy de ningún partido? Porque no voy a estar premiando al partido donde yo esté porque sencillamente esté en ese partido. O asumo la responsabilidad. Yo no estuve de acuerdo con muchas cosas del MPD, pero mientras estuve en el MPD, obedecía la línea del MPD. Mientras estuve ahí, por eso caí preso 17 veces cuando la época del MPD. La estupidez que el MPD cometía en la estrategia política, yo me jodí 17 veces por estupidez del partido. Pero mientras estuve ahí, era coherente con el partido. Y cualquier crítica que fuera se lo hacía dentro. Entonces aquí hay que recatar ese tipo de disciplina. De lo contrario, no se le va a hacer fácil a Luis Abinader durar cuatro años. Pero si va por esta línea de meter preso a los corruptos, pero es para quitarle fuerza también al PLD. Porque si lo deja libre a esos corruptos, le aman un lío tipo Venezuela antes de, antes de los cuatro años. Esos corruptos. Porque que dominan eso, incluyendo al grupo de leoneres, ¿eh? que también debe estar en el paquete. Así de sencillo. Miren esto. De, de las cosas que le vengo hablando a ustedes eh, se ufana el ministro que es todo un maestro eh. creo que hasta participó dentro de la directiva del ADP creo que militó o algo así destinan 50 mil millones a tecnología para situación de educación vengo haciendo una observación cuando se ufanan de que van a invertir 50 mil millones en tecnología. Señores, aquí ahora mismo, con esta pandemia a nivel mundial, lo que deberían hacer las universidades, que le agreguen que un chile que llegue va a ser invertido para convertir a los estudiantes en mejores seres humanos. Si la universidad suya se llama católica, que salgan de ahí con una teología, que dominen teología, que ayuden a que más gente se le agregue a la fe y que practiquen el cristianismo tal cual como lo predicaba Jesucristo. La Universidad Autónoma de Santo Domingo se ufana de tener 220 mil estudiantes, pero habría que preguntarse, de esos mil, ¿cuánto van a salir con una práctica humana? Con una práctica, miren, esta señora del de Fondo Monetario Internacional,